Existe el mito de que la caries es un hueco en el diente que produce dolor, pero esto no es exactamente así. La caries es la pérdida de los minerales que tienen los dientes. Estos minerales son disueltos por los ácidos de algunas bacterias que hacen parte de las 500 a 700 especies de microorganismos que viven en la boca y se alimentan de restos de comida. Cuando los microorganismos se agrupan, se forma la placa bacteriana, Inicialmente es invisible, pero a medida que se agrupan más y más, se forma una masa blanda y pegajosa, de color blanco o amarillento. Esta se encuentra comúnmente junto a la encía, dentro de la encía y en la superficie de la lengua. La placa es la causa directa de la caries. Así que ya tienes o has tenido caries, porque sucede constantemente en nuestras bocas a niveles microscópicos. Aunque los dientes pueden recuperar los minerales perdidos desde la saliva y algunos alimentos, si pasa solo una semana sin detener los ácidos de la placa sobre el diente, la caries inicia invisible y sin dolor. Si pasan dos semanas sin detener los ácidos de la placa, la caries se hace visible en forma de una mancha blanca o café. Y no lo sabes porque no duele. Solo si continúa avanzando se produce el hueco en el diente y el temible dolor de muela. Si hay un hueco y duele, la caries lleva formándose mucho tiempo, pero no termina ahí. Si no se trata la etapa avanzada removiendo la caries y sellando el hueco, esta va aumentando y trae consecuencias graves como dolor insoportable, hinchazón, salida de pus, pérdida del nervio del diente e incluso la pérdida del diente. Como no podemos estar seguros de limpiar al 100% cada superficie de los dientes, la caries no se puede evitar como tal. Lo que sí se puede evitar son las etapas de mancha y la avanzada. Y así se hace. primero, Controla la causa directa de la caries, la placa bacteriana. Se logra limpiándola con el cepillo y con el hilo donde el cepillo no alcanza. Usa crema dental con flúor. Este mineral aplicado sobre los dientes los hace temporalmente resistentes a la caries. Mientras cepillo, hilo y crema deben usarse a diario, el enjuague bucal es un complemento útil en ciertos casos. Segundo, cuida tu salud general. Algunas enfermedades y medicamentos pueden disminuir el flujo de saliva o modificar su composición. Y la saliva protege física y químicamente nuestra boca. Tercero, lleva una dieta balanceada con bajo consumo de azúcares. Todo azúcar aumenta el riesgo de caries, especialmente si se consume en gran cantidad, fuera de las comidas principales del día y si es pegajosa. Las frutas tienen azúcar, pero mayor contenido de agua y vitaminas. Mejor una fruta que galletas o pan. Cuarto, visita al odontólogo cada seis meses o al menos una vez al año. La tapa de manchas solo es visible con luz directa, secado con aire y los ojos expertos del odontólogo. Los odontólogos podemos ver lo que no puedes ver ni sentir. En conclusión, prevenir la caries evita dolores, incomodidades, tratamientos costosos y es fácil hacerlo desde casa.